Cuando quieras contar tus amigos, haz la prueba de las tres cajas. Pregunta a quienes dicen ser los mejores, pregúntales a tus amigos. Oye, ¿podrías guardarme tres cajas por unos meses? Pregúntales, pregúntales, pregúntales, verás qué sorpresa tendrás cuenta te darás excusas, excusas y todavía más excusas mentiras, mentiras y mentiras pura mentira blanca que parece inofensiva pero es solo evasiva Mentira, Me mentirá me mentirá mejor amigo, necesita que le guarde tres cajas, aunque no tenga espacio ni lugar, las pondré debajo de la cama, las dejaré en el baño, hago lo que sea pero no, dejo tirado a mi amigo, no lo Burlado. No lo dejo esperando mi respuesta Tampoco le digo mentiras Mentiras y mentiras Demasiadas mentiras Abusivas Cuando hay cariño ¡Fran! En mi acontecer cotidiano no existe la mentira. Cuando existe el respeto sincero, no hay lugar para la mentira. En mi acontecer cotidiano no existe la mentira. Ni blanca, ah, ni verde, eh, azul, marrón o negra. Violeta, ¡Ah! fucsia, ¡Ah! roja o naranja, ¡Ja, ja, ja! tampoco amarilla La mentira nunca brilla, mentira La mentira es mentira, se mira como se mira Mentira siempre será por oh, lo fácil que